Muy buenas amigos de YouTube. Hoy les voy a enseñar qué es el CPM en su aplicación de YouTube Studio, que es la paga por cada mil visualizaciones. Pero hoy veremos qué países tienen mejores pagas en cuanto a las visualizaciones. Ya que estamos en esta parte, en nuestra aplicación de YouTube Studio, vamos a darle donde dice analítica. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos deslizar arriba y darle a donde dice o monto que sería en español o deslizamos con nuestra mano hasta llegar a este punto luego que llegamos a este punto vemos la parte que dice el eh, cpm de la gráfica y aquí no va a salir la gráfica durante 28 días pero también podemos verla por menos días vamos a ver para que veamos ya que estamos en esta gráfica hacemos clic dentro de ella vemos que tiene un retraso arriba de cuatro semanas pero lo interesante es que podemos ver los países lo que pagan por cada mil visualizaciones anunciante de cada país eso nos puede ayudar mucho a ver y a enfocar nuestro contenido a ese tipo de usuarios ese tipo de país al hacer clic arriba de las cuatro semanas podemos ver este cuadro que se despliega podemos ver cada 28 días cada 90 días y también podemos verlo por mes y voy a poner mayo porque quiero ver qué cantidad de, de países pagan los anunciantes en este mes cuánto están pagando entonces vemos que Alemania Estados Unidos Canadá y el Reino Unido eh, son los que más están pagando no es que vamos a hacer un contenido de predeterminado a ese país pero podemos ver todos los países lo que pagan eh, mensualmente por cada mil vistas que podemos poner nuestro subtítulo de nuestros contenidos en esos idiomas y podemos ayudar un poquito más a nuestro contenido es cuanto a esta información hasta la próxima cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo